Conozcamos una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas Hola amigos, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes En esta ocasión vamos a presentarles una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas Del doctor Francisco Aguilar Ortega y el doctor Oscar Antonio Dazul García que nos traen esta obra que se llama Compendio de Experimentos de Laboratorio de Hidráulica 2 y tenemos aquí como invitado especial al doctor Francisco Aguilar, quien nos va a hablar un poco del contenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este, bueno, este compendio está elaborado, o se realizó en base a, a varios años de experiencia, desde, en el cual este se realizaron experimentos en las instalaciones de los laboratorios de hidráulica del programa de ingeniería civil. Estos experimentos, este compendio, esta recopilación fueron este, realizadas este, también en colaboración con los estudiantes, con los alumnos que iban impartiendo, que iban asistiendo a las prácticas de laboratorio. Este compendio este, no es una obra este, que se realizó de un año hacia acá, es una obra que ha tenido varios años, más de cinco años. Se han implementado, se han analizado, se han confrontado con diferentes experimentos que se realizaban en otras universidades y que ahora en este, en esta, en este programa se conjuntaron para este, implementarlos dentro de los laboratorios. Estos experimentos este, se pueden realizar tanto dentro de las instalaciones de, la, de los laboratorios, también, así como también fuera de las aulas. Incluso, siguiendo la metodología, se pueden realizar con materiales que pueden encontrarse dentro de su casa. Muy bien amigos, pues este es el contenido de la obra. Los invitamos a, a, a adquirirlos si están interesados. Por nuestra página de Facebook, Programa Editorial Wise. Gracias.